Federico Mercedes, director del Centro Educativo en la Comunidad de Los Cocos de Villatapia, en donde al menos 24 estudiantes resultaron intoxicados. Dice, al menos 8 de estos continúan ingresados. Sí, eso fue ayer, a eso de las 10 y media. Incluso yo tenía una autoridad del ministerio que vino a trabajar conmigo. Y dice ella, me huele a gas. Inmediatamente yo mando a uno de mis personal a ver el tanquecito de gas, pero luego me informan que no es el gas, sino que en los alrededores, en las propiedades eh, del entorno del centro, eh, estaban fulmigando eh, alguna propiedad por ahí. Entonces, el aire trajo hasta aquí y aquellos muchachos que tradicionalmente parece tienen problemas asmáticos de condicionamiento así como algún tipo de influenza, de gripe pues se fueron viendo presentando síntomas entonces inmediatamente empezamos a enviarlo a la clínica rural en ese momento por ejemplo nosotros no sabíamos el total y vimos que algunos decían que había 11, que 12 yo mismo ayer no me podía eh, percatar de cuántos era porque habíamos de una vez reenviando a la clínica rural a la UNAM y luego ayer el doctor los casos que ameritaban los despachaba a su casa y lo que nos lo refería a, a los hospitales o centros médicos de los diferentes municipios. Rafael Santos, el director del hospital del municipio de Salcedo, Pascasio Toribio Piantini, ofreció los detalles del número de pacientes atendidos por el centro de salud. Informan todos que están fuera de peligro. Pues en el día de ayer, eh, siendo aproximadamente las 12, 12.30 de la tarde, eh, se ha personado al hospital una cantidad de seis estudiantes eh, que fueron evaluados una parte en la emergencia de adultos y otra parte en la emergencia pediátrica por razones de edad y por el, por el tamaño ¿verdad? y el peso corporal que tenía. De esas seis personas, eh, cuatro permanecen ingresadas en el hospital. Giovanni Cordero, NTN